Este es el intranet comunitario en Opti. Te conectas a la red. En la home automáticamente te va a redireccionar a una página o tú lo escribes que es 192.168.132.40. Accedes este al intranet. El intranet tiene varias opciones, como podemos ver. Por ejemplo, tiene el apartado de quiénes somos, donde habla sobre el colectivo y lo que estamos haciendo, habla sobre los proyectos la radio, el intranet, el internet el, el centro comunitario, por ejemplo, el intranet habla de qué lo que tiene, sesiones de informática, alegrías, diploma eh, hay otro menú donde está la habla sobre la comunidad ahí está una pequeña monografía que estamos editando y diseñando tenemos también una galería de fotos que igual apenas estamos en eso, subiendo archivos entonces tú abres la galería de fotos y te va mostrando imágenes de la comunidad. No, no tenemos una biblioteca amplia, pero es la idea de después una no biblioteca. Fotos de la comunidad. Eh, también eh, tenemos un apartado de área educativa. El que está más desarrollado es bachillerato, entras al bachillerato, puedes ver las materias, en este clase informática, Aquí viene todo lo de materia de informática y material ya. Para estudiar sobre informática, pues tenemos la biblioteca CAM, por ejemplo, puedes ver desde suma y resta, agarra los videos, Hola, carga. Eh, otra parte que me gusta también la biblioteca de YouRed, que está haciendo el profesor y tiene, por ejemplo, documentales, tiene otro apartado, por ejemplo, de deportes, tiene, por ejemplo, un apartado de cortometrajes personal, por ejemplo lo podemos ver un documental como es un intranet y como toda la información está precargada por eso carga muy rápido los videos entonces eso es que es intranet es la ventaja, también tiene un apartado por ejemplo de la educación educativa de alumnos por ejemplo, materiales para alumnos perdón, era este perdón, nada no, la apartada de cursos autodidácticos ah, aquí todavía no está cargado es, era, por ejemplo el manual en alfabéticos pero no está cargado todo eh, tiene la, la biblioteca virtual que puede ser citypedia tenemos a tenemos a Keywords, tenemos la biblioteca de, de, de, de la Latino, de, de biblioteca latinoamericana gran libros del mundo la biblioteca de mi Puede tener también, uh, por ejemplo, el escopeta de la salud para ver sobre un babejo. Aquí te va diciendo que es y todo. Eh, tenemos otra parte también, este, donde entra, por ejemplo, a mí me gusta mucho este, Kiwix. Aquí, aquí puedes investigar lo que sea: chierpas, chierpas. Ahí está, toda la información de chierpas. Hay otro apartado, por ejemplo, de servicios. Este Está la, el apartado de software. Ya hay software precargado. Software libre, software educativo, juegos educativos, navegadores, programación, utilerías para Windows, herramientas para adolescentes, herramientas para Android. Hay aplicaciones que ya tenemos precargadas para no descargar la directa del Internet. Y, por ejemplo, pues, de software libre, cuando uno no que, que, que varias te dice en la descripción y el tamaño. Y pues acerca de nosotros, lo que estamos haciendo en nuestra página, nuestra en cosa. Entonces, pues ah, y lo último: y si quieres acceder a internet, inicia sesión como una cuenta que adquieres. Por ejemplo, esta es Y listo, ya tienes inicios al internet. Aquí ya puedes entrar en internet. y tienes acceso a internet. Si tú no quieres internet, puedes usar la misma dirección IP entrar a en internet. Hay cosas que aún no hemos terminado de hacer, pero están en, en, en trabajo hacerlas. Por ejemplo, en área de alumnos, hay por ejemplo material didáctico, por ejemplo, para estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, ensayo, no sé, las preguntas. Y mm, por ejemplo, hay homenaje a la bandera nacional. hace fue medio de mes, reflexiones. Por ejemplo, los himnos en mexicano. ciudad En las chapas. Cosas que hemos ido cargando poco a poco. Casitas <risa> <risa> <risa> que hemos ido cargando poco a poquito. Ese es el internet que apenas estamos desarrollando. Se le quiere poner un chat aquí, ponte dice sesión, que es poner un chat, un apartado de actualizaciones, lo que está pasando, o las cosas nuevas que están subiendo, o lo que está, los cambios que se ha hecho a la red. Entonces eso es el internet comunitario ya no